¡Aquí estamos ya! ¡Esa Lidia! ¡Cantísima! Yo escucho a la morenada, día. inmediatamente el cuerpo lo sabe. ¡Qué terrible! ¡Qué bien, pero buenísimo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gringo? Bien. ¡Qué gusto! Igualmente. ¡Buen día de Dios! Acá estamos para compartir con ustedes todo lo que ha sucedido esta pasada semana porque estuvieron nuestros artistas de fiesta y de antemano, usted tiene felicidad porque usted San... también artista. En su momento, en su momento, Santa Cecilia, ¿no? Lo lleva en el corazón. ¿no? Pero toda la vida. Claro. Nunca, uno nunca deja de cantar en la ducha. Exactamente. ¿Y a cuántos habrá alegrado? ¿Quiénes habrán dedicado sus temas a otras personas? Unos también? tres o cuatro No sea tan ingenuo que aún seguimos escuchando Sus temas, los videos no, que están en el recuerdo que Uno borrar. lo vuelve a revivir no, ¿eh? borre, todo eso, borre todo eso ¿Qué bueno, hicieron los músicos? ha vivido Cuéntanos. la festividad de Santa Cecilia Estos pasados días eh, recuerdo que hace unos 10, 15 años atrás, eh, había uno o dos eh, conjuntos que hacían y recordaban y hacían una misa, uniéndose todos los artistas, hoy por hoy vemos gran cantidad de fraternidades que cada una de estas han ido conformando tal es el caso de la del centro cultural que en honor a Santa Cecilia, a la cabeza de Franz Chuquimia, quien estuvo mira. pasando su preste, ahí se mire con Franz. bombos y platillos hasta se puso a cantar al lado de su señora esposa, agarradito. Agar, de la santa, junto a la familia. A ver, escuchemos un poquito. Sus caricias y tus besos no me sé de nunca yo me Gracias tuvo como pasante preste más bien dicho de Santa Cecilia en el Centro Cultural eh, Hachamalco acompañado de su señor esposo de una banda musical los Cocanis Musi las esposas de los músicos estuvieron presentes allí cantantes algunos artistas de diferentes qué agrupaciones bueno, qué bien. que hicieron su misa en la iglesia del señor Jesús del gran poder y bueno eh, con, al, al ritmo de la maronada realizaron este preste tan hermoso para luego Irse en su gran caravana folclórica a su local, como cualquier otro preste, Esta vez nuestros protagonistas en el baile fueron los artistas. ¿no? Qué lindo, qué bueno. Ahí y, está. Y recordarles a Franz, que es justamente el vocalista de Hachamalco, sí, ¿no? sí, de sí. esa emblemática agrupación folclórica de nuestro país. Así que él estuvo ahora ya. ¿Sigue, sigue cantando? Franz? Sigue, ah, sigue, sigue, sigue. Sigue canta... Hachamalco. Sigue Hachamalco. Sigue cantando bien, bueno. con actividades, con las diferentes morenadas o diferentes conjuntos. Pero esta vez, como le decía en Santa Cecilia, este año fue su gestión como preste 2022. Interesante. Bueno, nos vamos con la segundita de Santa Cecilia. Días antes se realizó una serenata muy interesante en la Plaza Mayor de San Francisco por parte de don Miguel Orías, no, eh, gran artista, quien Miguel también Oría. fue pasante esta gestión no. de la Santita a la cabeza de él y muchas sí, agrupaciones. Santa sí, Ah, ella es la mira. santita, ahí estuvieron varias agrupaciones como Tropicana Caliente, le cuento que a muy tempranas horas de la mañana, día antes del día martes, se realizó una feria muy importante, donde gran cantidad de agrupaciones en el ámbito tropical y algunos folclóricos expusieron sus obras en en esta ocasión cada uno de sus trabajos para que la gente vaya a conocerlos, pueda hacer un com, comprar también estos discos. Es muy importante apoyar a nuestros artistas. Estuvieron otros artistas del interior del país como eh, Iberia presentes dentro de esta feria tan importante para luego realizar la serenata a la santa a la cabeza de don Miguel Orías y su distinguida esposa. Ahí están varias agrupaciones, estuvieron en un escenario armado desde el mediodía hasta la noche, que hicieron una gran serenata eh, y un desfile de artistas las que pasaron eh, ese día para el homenaje a la Santita, que es Santa Cecilia. Así Fraternidad que Pipoca, se llama. Fraternidad Pipocas de Santa Cecilia. Esta ocasión el protagonista, el preste, fue eh, Miguel Orías que también cantó en, no? esc en este escenario a cada uno de los artistas que estuvieron invitados ahí y la gente que se aglomeraba, obviamente viendo este espectáculo, ahí está Miguel Ori. Igualito, ¿no? Igualito. No pasa ¿no? el tiempo para Miguel. Es si toca, eterno, si es eterno su y su en su rostro, en su mirada. pasar un secreto, tiene. ¿no? Algo debe pasar, algo ah, debe pasar. Seguro. De repente vive la vida todos los días. Es una persona muy jovial, muy alegre. Lo hemos tenido en varias oportunidades en el programa Fiesta Mayor. Vemos a Berta Conde hermana de los hermanos Conde de La Bamba, muchos artistas que estuvieron presentes allí, eh, compartiendo este gran espectáculo, esta serenata que se realizó en honor a la mamita de Santa Cecilia, que lo brindaron la fraternidad Los b la orquesta Caramelo también estuvo presente. Mucha gente, Así que, ¿no? Gran cantidad eh, de eh, gente que estuvo presente entre artistas e invitados especiales. Qué Eso es lo que se ha vivido este pasado fin de semana en honor a lo que es Santa Cecilia. Le comento que continúan con algunas actividades, no solamente acá en el interior también del país. En Oruro se realizaron varios prestes de las bandas de música también que Imagínate. realizaron. Así que harto actividad junto a nuestros artistas. Pero nuevamente aterrizamos aquí en la Ciudad de La Paz porque se va a fundar un nuevo bloque en gran poder, un bloque especial dentro de una fraternidad. Vamos a hablar de la fundación del bloque Doble Vía del espectacular Morenada Transporte. Pesado. Este bloque de, la, de esta morenada se va a fundar este 27 de noviembre, este domingo, a las 10 de la mañana y lo van a celebrar con una misa en el Santuario del Señor Jesús del Gran Poder para luego trasladarse en gran caravana folclórica a la mención de la morenada transportista que está ubicado en la calle Max Paredes para disfrutar de sus grupos invitados que van a estar presentes. Este es el bloque doble vía que se va a fundar este fin de semana dentro de lo que es la fiesta mayor de Los Andes. Actividades... ¿Cuántos bloques hay en las fraternidades? Dentro de una morenada debe haber unos de entre, de entre 10 a 20 bloques ah, aproximadamente. No. Correcto. De, de, en cada morenada. Entonces, Ajá. estas se van organizando, estas también hacen sus fiestas individuales, unas se fundan, otras realizan sus sus aniversarios y cada aniversario es un componente del bloque que va pasando fiesta cada año. Entonces hay diferentes actividades, todo el año hay actividades claro. por eso le decía a los gringos que cada año, cada semana siempre va a encontrar una actividad folclórica en la ciudad sobre, de La Paz. Sobre, el camión, sobre ¿no? el camión, porque es de la familia transportista, tal cual, ¿no? Tal, tal cual. Lo tenían que hacer, sí. honor a, a, al, al nombre que tiene esta prestigiosa morenada, que es la morenada transporte. Todos, todos estos preparativos, Lidia, todas estas fiestas, convocatorias, son en, en función al gran poder, ¿no es cierto? Eh, sí, que es, la, mayoría, la mayoría. Pero también tenemos festividades zonales, festividades en diferentes provincias y poblaciones que se realiza anualmente en diferentes fechas. Así que estas también tienen sus bloques especiales. Así que esta es la invitación para la Morenada, de la, de la morenada de Transporte Pesado de la Fundación del Bloque Doble Vía que este domingo se va a celebrar con una misa de salud en la Iglesia del Señor Jesús del Gran Poder nos vamos con la cuarta invitación, señores. Nos vamos a ir a la elección de guías porque también gran poder elige a las guías, a estas señoritas que usted ve eh, adelante ya con ese distintivo de un color distinto a la tropa de mujeres, que son las señoritas guías, ¿no? Guías, se guías las señoritas, las señoritas guías. Quienes son las encargadas de realizar la coreografía y de guiar a la tropa de mujeres, como también los jóvenes guías también tienen, tienen ese cargo tan importante de guiar a los varones y enseñar los pasos que van a demostrar dentro de la festividad donde ellos van a participar. En esta ocasión hablamos de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Elección de guías de la Fraternidad Morenada Comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros. Ah, las eligen entonces. Se las eligen. ¿Y cómo hacen eso? Cada mencionado? bloque sí. de la fraternidad eh, manda a su representante, Ajá. ¿no? Entonces, puede mandar dos representantes de cada bloque. Ya, sí. Y bueno, eh, dentro de los requisitos es participar mínimamente dos años. Haber bailado ¿no? ya dos Haber años. bailado Entonces, dos años. tener experiencia, años. digamos. Sí, tener la certificación del bloque, que es, que es parte de ese bloque, para los requisitos. Ser mayor de 18 años, mayor de edad, para ser parte dentro de las guías y guías varones de la fraternidad. Esto se va a suscitar también esta elección hoy viernes a partir de las 18 horas en el salón de eventos La Mansión, ubicada en la calle Entre Ríos. Ahí está La Morenada Eloy Salmón, también va a estar con una actividad muy importante, que es la elección de las guías tanto varones como mujeres. ¿Y estas guías las eligen por un año, por ejemplo, para una entrada? Sí, o, sí, sí, o, para la entrada y para cambiando. las diferentes actividades que se van a suscitar durante el año. Durante el y año? al año, otra vez. ¿Se puede volver a reelegir a la misma guía si Ajá. es que ha sido, digamos, ha cumplido con todos los requisitos de responsabilidad? A ver, le cuento. La diana folclórica, la guía tiene que estar 5 de la mañana en el local presente para recibir a todas las señoras esposas. La guía. La guía. Uy. Como responsable. Ajá. Ella siempre o él tienen que estar siempre una hora. Antes de cualquier actividad que se van a vivir, puede ser ensayo, recepción, la promesa, la entrada, la Diana pues folklórica, en todas digamos. las actividades. Si falta y ya ya está sancionada. ¿no? Entonces, además con estos requisitos se la elige, ¿no? Claro. Para que tenga tu actividad durante toda la todo el año claro. y que ellas también puedan participar de las diferentes actividades que cada bloque también realiza, ¿no? Bien. Son la cara de la fraternidad, imagen de la fraternidad. Entonces esto se va a vivir hoy. A partir de las 18 horas en el local, la gran mansión. ¿Desde los 18 hasta qué edad pueden ser guías? Me imagino que hasta los 35. ¿A los 35? Sí, también lo... se tiene que ver la belleza de, la, de las cholitas. O sea, hermosas. tú dices que las señoras de 36 ya no son bellas. No son bellas, pero yo, yo le digo, una, la juventud tengo, en tocas. Yo tengo una de 60 que ya, es la más bella de todas. Ya me doy cuenta no, de quién entonces, me está hablando. Pero usted obvio, qué pues, bien. Pero quién más Qué va a bien. Ah. No, y todas son hermosas. Pero hablo de, de la juventud en pleno, ¿no? Aunque uno tiene el corazón joven toda la vida, ¿no? Ya nos has dicho feos a los viejos. <ríe> no. Ya está, ya, ya, ya me he resentido. Vamos a ir. hablar, pero de, esa, de la pregunta sí. que usted me dice, ¿hasta qué edad puede ser elegida como guía? Voy a... Averigo. Averigo y sí. le, le, le digo Porque la tengo, próxima semana. Tengo una amiga de 48 que Ajá. le gustaría ser guía, a ver Ajá. si, Ajá. si de repente un, no campito, claro. O puede ser comandante Lo también. bueno, ¿sabes qué? Es que tiene 48 pero parece 47. Ah, o sea, qué está, bien. Sí, está bastante o sea, con bien. Con un año menos. Está sí. bien, bien, me parece muy bien. Yo conozco otros que parece que tuvieran este 30, pero tienen 40. Eso también está espectacular. Por qué, ¿Por qué me tienes que aludir? ¿Por qué esos temas ya personales? ¿Ah? No son personal Solamente Comete. O sea, me has dicho que parezco de cuarenta, no. qué barbaridad. ¿Sabe vida? que Fácilmente usted puede ser una chachi galán, pero claro, ¿sabe usted cuál es el sitio de la chachi galán? Delante de los caballeros guías, tienen un sitio realmente muy preferido dentro de la fraternidad, no. el encargado incluso sí. de guiar a los guías, así me, que ese me, sería me, un... Me encantó lo de Galán, pero lo de Achachi no mucho. <risa> no, así se llama ese personaje. Bien, ¿no? Bueno, seguiremos con más noticias. Por Dejamos favor. esto a un lado y Exacto. vamos a hablar eh, de carnavales se prepara en La Paz Le Cuento. A ver, vamos a escuchar la música, a ver. Los Chutas Choleros. Exacto, usted lo ha dicho. Justo viene junto a esta comparsa la Gran Sarta de los Elegantes Chutas Choleros de La Paz. Así se llama, Lele, le, la Elegante Chutas Choleros de La Paz y sus lindas bellezas de tipo holandesa. ¿Perdón? Así son. ¿Así se llama? A ver, le reitero a el ver. nombre completo. Los Elegantes Chutas Choleros y sus lindas bellezas de tipo holandesa. Ahí los va a poder encontrar. Ni qué mamacitas. Exactamente estos están realizando una invitación a la gran sarta a, realizarlo, a realizarse por sus pasantes de la gestión 2023, don Ronald Vidauri y su distinguida esposa, María Isabel Gutiérrez. Esta sarta se va a llevar a cabo hoy a las 2 de la tarde en el local Reina Isabel, en la calle Juan Granier. Ahora le explico, estos pasantes que menciono son los pasantes de la gestión 2023, estos, como ya va, se acerca Carnaval, que va a ser en febrero, van a ir a visitar a los futuros pasantes 2024. Esa es la sarta, la visita a los futuros pasantes. Ah, se ah. tiene que hacer la anticipación, por lo menos un año antes ya se hace la visita. Eso se llama sarta. No es, sí, eso se llama sarta. No es que ese sí. día te tienen que Zarta sorprender. Sarta es una palabra en Aymara. En Aymara. Sarta, ir a visitar. Ah, sarta es ir a visitar. Sí. Yo pensé que era más bien la sarta de cohetillos. No, no, no que, no. que eran así ruidosos, escandalosos, no. nada que ver. Es ir ver. a visitar. Es ir a visitar. Parte de la tradición dentro. De el ámbito folclórico y cultural. ¿Y eso lo hacen todos? O... Todo, todo, todas las fraternidades. Dos meses antes del gran poder, por ejemplo, los pasantes de, de la gestión 2023 ya van a ir a visitar a los hogares a, a, a, a o a algunos locales a los futuros 20, 24 pasantes de cada fraternidad. ¡Qué increíble! Entonces, todo par... súper organizado. Claro, ¿no? tiene que ser así. No es que ese día te sorprenden. Imagínese Usted baila y de repente está con un, una cuenta bancaria en deuda y lo sorprenden. Y frente a la gente rechazar tremendo cargo que le quiere dar, no, no, está no creo que no está bien, no está se buena. tiene que hacer todo un previo, además no es nomás cualquier el pasante, no. mínimamente tres años, una pareja responsable, estable dentro de la fraternidad, seria, a estas personas se le elige como pasante y puedan dirigir la gestión de la fraternidad o de la institución folclórica. ¿no? Bueno. La Eso la es Zarta, lo que entonces, se va a vivir, se va a vivir hoy de a los a chutas hoy. choleros junto a sus bellezas de tipo holandesa. Y bueno de La Paz nos vamos a Oruro para seguir hablando del carnaval, porque ya se va a realizar la preelección de la predilecta, le cuento. Rumbo al mejor carnaval del mundo. Oruro, señores, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esto se va a realizar a cabo eh, mañana. Eh, sábado a partir de las 2 de la tarde en, la, en el polifuncional de la AFO, de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, encabezado por su presidente don Jacinto Quispaya, la preelección que se va a vivir rumbo a la elección de la predilecta del Carnaval de Oro. ¿Qué es la predilecta? Es como la es la reina de De todo lo que va a ser el Carnaval 2023. 20, cada año ten, tienen su predilecta. Correcto. Aquí de, como... toda la, de toda la de todo el Carnaval. Aquí ¿no? en, Carna... en Gran Poder también se elige, le dicen, ¿no? Sí, se elige y le dicen paya. La paya. La paya, paya ¿no? exactamente. La paya. Entonces. Y cada festividad tiene su, su reina. O sea que Sonal, este. Correcto, ah. este fin de semana ya eligen entonces es La preelección. A ah, la preelección pre Y la elección le estaré dando más detalles ya, en otros de programas. De acuerdo. Favor, Correcto. Claro, queda todavía un tiempo para sí. el carnaval, ¿no es cierto? Pero Sin ya embargo ya se están se preparando. Van preparando, ¿no? Sí. Ya que no? se lanzó el primer convite, se están realizando los diferentes ensayos eh, en, en Oruro, así pequeños, pero los están realizando aquí en La Paz, en diferentes eh, zonas, lugares, eh, las filiales de cada fraternidad o conjunto también ya se están preparando para lo que va a ser el. El segundo convite... Eh del Carnaval de Oruro el 2023. Y por supuesto, los, los artesanos ya están sí. costurando los disfraces y la, la de ropa y ¿Cuáles serán las nuevas innovaciones de colores, diseños? Eso, eso, eso hay que todo ver. ello Vamos eso hay a estar con ver. todos esos detalles. Pero va a ser una, una, una alegría, como siempre, Lidia. No sé si hay alguna cosita más. No, eso Está es, todo con dicho. eso cerramos. Muchísimas bueno, eh, te vemos a la tarde, ¿no? Sí, Recordarle la, a la gente. tres de la tarde en punto, su programa Fiesta Mayor, con música, invitados especiales, estaremos con la fraternidad, eh, bueno, con el bloque Doble Vía, con las nuevas novedades y mucho más aquí a través de Avia y a la televisión, 3 de la tarde en punto, su programa Fiesta Mayor. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, Lidia Chávez, una maestra, una capísima en la materia, <ríe> estuvo acompañándonos, eh, sacándole lustre como siempre a nuestras ediciones informativas de viernes.